Y no quiso la pata, yo le estaba dando nuestro machetazo. Ah, bueno, ¿era tú que le debía a él entonces? ¿Qué, ¿De qué cantidad de dinero hablamos? De 1500 pesos, estaba dando, 1.500 pesos 1.500 pesos. Entonces te dijo que no, que era poco. Sí. Y inmediatamente te dio un, un machetazo? Uh -huh. ¿Dónde fue eso? Allá en es Villarriba. ¿En qué sector? el sector de David. ¿Cómo se llama la persona que te dio? me qué hizo el loco con todo el machetazo Se fue. Bueno, ¿Qué tú haces? ¿A qué tú te dedicas? Trabajar en qué arena. Bueno, ¿Cuántos años tú tienes? 33